Los foros multiactor se presentan como un gran medio para reunir a diferentes grupos de personas. Pero, como en la mayoría de las interacciones, las desigualdades de poder persisten. Para ello, presentamos Cómo vamos, una herramienta para reflexionar sobre el proceso, los avances y las prioridades de su foro multiactor, que ayudará a que su foro aborde la equidad, equilibre el balance de poder y sea realmente participativo. ¿Cómo funciona? Sigue 15 pasos en 5 etapas. Preparación, selección, votación, reflexión y resumen. Preparación. Alístense. Decidan la frecuencia con la que usarán la herramienta y seleccionen un método de votación. Selección. Planifiquen la reunión. ¿Quién será el facilitador o facilitadora? ¿Sobre qué afirmaciones se votará? Votación Voten sobre las afirmaciones elegidas Reflexión. Discuta las respuestas según las preguntas de reflexión. Evalúen lo que el foro ha estado haciendo bien y no tan bien. Resumen. Listen las reflexiones y conviértanlas en acciones. Cómo vamos es una herramienta gratuita, a disposición de todas y todos, creada a partir de investigación participativa sobre foros multiactor, que apoya la toma de decisiones complejas, promueve la participación y la planificación colectiva del futuro, para abordar el cambio de uso del suelo, para recomendar acciones sobre el paisaje, para trabajar hacia objetivos comunes en el paisaje, con todos, realmente todos, participando de las decisiones.